Si ¿Sí estás tranquila? tranquila, no y tú estás muy guapa te has... ¿Vale, cariño? Séntate aquí, cariño. Ya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 Son diez, se Aquí te saca tres. Y a sacan cuatro, otra de regalo.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 dolor, un dolor in... que no se puede describir. Estoy muy contenta y muy orgullosa de llevar este oficio que yo llevo. Porque esto una la gitana Y esto no me que podemos tener, lo que ha sacado un pañuelo que ha coronado a toda la familia. Estas mujeres, si no dicen una realidad y pasan una falsedad, saca atrás si tiene la cabeza porque lo hace bien. A todos ustedes se les han reunido en este día para poder presenciar y opinar sobre la honra de una doncella de nuestro pueblo gitano. Con esto demostramos que hoy en día que somos gitanos. Cuando se acabe esto, yo no sé lo que seremos. La novia, con si usted rosa, corona al padre, a la madre, al abuelo, a los tíos, a las tías y a toda la familia. Que Dios lo bendiga y que Dios reine en sus vidas.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 Bonito, pero que se ha puesto ya muy nerviosa, pero lo que tiene que salir es Es el día más alto de mi vida, cuando nació ella y este. Para que se seque las flores, que la están mojadas, la virginidad está mojada, entonces como tengo alrededor, me he la pechera de la tía, para que se seque, y entonces más bonitas después de cuatro.